Bienvenidos a la asignatura Proyecto de Fin de Carrera 2. Es un curso obligatorio, Capstone, que se ubica en el décimo periodo de la Escuela Académico-Profesional. Tiene como prerequisito el Proyecto de Fin de Carrera 1. Desarrolla a nivel logrado las competencias específicas, diseño arquitectónico, expresión y representación, historia, teoría y diseño, diseño urbano, el arquitecto y la sociedad, arquitectura y materialidad y arquitectura, medio ambiente y sostenibilidad. Su relevancia reside en brindar al estudiante conocimientos teóricos y prácticos de la arquitectura como disciplina, siendo este el tercer y último contacto perteneciente al nivel do grado. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar entornos complejos y establecer necesidades proyectuales, integrando el diseño arquitectónico y urbano, en la cual se demuestre el manejo conceptual, espacial, formal y funcional, y la materialidad, asimismo que tenga la competencia de expresar gráficamente y con claridad el proceso de concepción del objeto arquitectónico y urbano.